Sí, ¿no es cierto? Exactamente, hemos sido valientes, no hemos atrevido, porque hemos confiado en el Señor, hemos confiado que Él me dice, no tengas miedo, yo estoy ahí. Y me esforcé, fui valiente, fui capaz de decir en mi entorno que Jesús vale la pena seguirlo, que hay que ser respetuoso, que tenemos que aceptarnos nuestras diferencias, que la vida vale que tenemos que respetar la vida desde su inicio no solo la vida cuando nos, lo estamos viendo físicamente sino esa vida que está ahí adentro de ese vientre de esa madre que todavía está vivo, no lo vemos físicamente, pero él sí nos siente Si sí, él sabe y escucha y se ha comprobado científicamente que hay papás y mamitas que conversan con él que le ponen música y que una una, una melodía siempre se la colocan y conversan con él y cuando nace, está ahí, escuchas 20 melodías y está así, pero escucha esa melodía que le pusieron y reacciona, la conoció, ese es un ser vivo, hermanos queridos, que tenemos que luchar por su defensa y eso es lo que necesitamos, ser valientes para hacer ¿Y qué me da la valentía? Esta palabra, esta palabra de Dios que es mi alimento, mi fortaleza, mi luz, mi guía. Esta palabra que es viva y eficaz, hermanos queridos. Que nos están diciendo tantas veces. ¿Para qué? No. Y además la interpreta a tu pinta. O sea, no, eso que dice ahí, no, esto es así, o sea, porque lo acomodan. La palabra de Dios unan una. No acomodarla para el momento que yo vivo, para lo que yo quiero que me diga. Y si no, busco esta palabra y busco hasta que aquí dice el Señor tal cosa. No, hermanito. Y muchas veces cuando sacamos la palabra o me dicen de la palabra, mmm, me da un resquemor y me molesta y miro para allá, miro para acá y me, ah, enseña qué. Y digo, no, eso no vale, no, eso está antiguo. Es porque ahí el Señor te está hablando, te está tocando. Quiere que eso mejore. ¿Y qué hace Satanás? Te distrae. Piensa en el otro. Piensa ya y A esa lecera no la escuches. ¿Y cuántas veces seguimos ese camino? Y no de esta palabra. Esta palabra que es solo luz. Esta palabra que está ahí. Amorosa. Servicial. No te cobra nada. Lo único que espera es que tú la leas, que tú la hagas vida. ¿Para qué? ¿Para que te enocullezca o esa otra persona? No, es para que tú seas feliz. Y esa felicidad se la vayas llevando a los demás. Aún en la tormenta, como hemos dicho muchas veces. Y en Isaías, libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Que todavía dicen que son viejos, ah. miren lo que dice. En Isaías 12, 12. Él es el Dios que me salva. Tengo confianza y no temo, porque mi fuerza y mi fuente de alegría es el Señor. Él es mi salvación. Palabra de Dios. Todos los días pudiéramos conversar con Él y decir, sí, Él es mi Dios. Él es el que me salva. Yo tengo confianza en Él y no temo, no tengo miedo. Porque mi fuerza y mi fuente de alegría es el Señor, que es mi salvación. Mira qué maravilloso diálogo, oración, y que yo lo puedo internalizar. Tengo confianza y no temo. Porque el vino prometió aquí, está en el Antiguo Testamento, lo prometió, vino. Lo confirmamos en el Nuevo Testamento. Y lo vimos hace poco y entregó hasta su última gotita de sangre, por tu salvación, venció el mal, venció la muerte, venció todo, todo, hermano querido. Así que hagamos nuestra esta oración. Dios es el que me salva. No tengo miedo, tengo confianza. Él es mi fuerza.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 Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón. Y yo haré